Saludos, soy Rael Banker y en esta hora les voy a mostrar una configuración que la verdad está perfecta y es la configuración que muchos no suelen usar, yo creo que quizás por desconocimiento. Entonces vamos a configurar la salida de, de, del video una vez lo hayamos configurado, hayamos corregido el color, podemos presionar Control más M o simplemente nos venimos aquí a archivo exportar medios y miren aquí bueno por, por regla general yo he visto que muchos en youtube enseñan sobre este formato h.264 y, le, y les permite coger la opción en 4k también listo es verdad pero yo les quiero ofrecer la h 265 miren aquí está esta vez esta opción está más actualizada y a la verdad les permite coger vídeo hasta en 8k eh, con tomar la configuración de salida en 8k yo no recomiendo salida en 8k por lo que ustedes no van a proyectar estos vídeos en una pantalla súper gigante entonces, 4K está bien, por lo que en 4K, si proyectan hasta en un video vídeo, se va a ver perfecto, no va a perder resolución. Entonces, lo que tienen que enfocarse ustedes es en los fotogramas. Entonces, en consecuencia, aquí escogemos la 4K. Eh, la resolución va a estar perfecta. Entonces, aquí en resumen, aquí vemos que fotogramas por segundo está en 23,976 fotogramas. Listo. Pero ustedes saben que con esos fotogramas se va a ver un poco borroso eh, la calidad en algunos. O sea, el video se ve perfecto, ¿cierto? Pero cuando acercamos con la cámara, por ejemplo, en, en letras pequeñas se va a ver borrosa. Entonces, para corregir ello, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Después de haber escogido esta configuración, que me parece perfecta, podemos subir los fotogramas aquí a 60. Entonces, nos venimos acá ajustes básicos damos clic en video ajustes básicos de video y aquí vamos a buscar velocidad de fotograma quitamos esta palomita y mí me gusta ponerlo en ponerlos aquí en 60 me corre bien pero si lo ponen más de bueno aquí en 60 va a pesar bastante porque va a ser una resolución áspera pero si lo sube más o tienen que tener una capacidad de disco impresionante entonces vamos a dejarlo en 60 fotogramas por segundo ahora nos venimos aquí a resumen y miren aquí ahora está en 60 fotogramas por segundo y, y este vídeo sigue en 4k miren 21 por 60 vídeo está en 4k entonces lo que hacemos en esta ahora es exportarlo una vez que termine la exportación, vamos a ver que el, eh, eh, el video va a estar en, en la resolución 4K, en esta que está aquí. Y va a tener los 60 fotogramas por segundo, o sea que la calidad va a ser aspera. Entonces eh, voy a cortar el video aquí mientras se exporta. Y ahora nos vemos. Bueno como pueden ver ya terminado la exportación, vamos a buscar nuestro video, yo lo tengo configurado a que se me vengan aquí y con el mismo nombre de origen, y entonces vamos a darle clic derecho, propiedades, detalles y como pueden ver está en alto de fotograma 2160 está perfecto, está en 4K, 2160 y de ancho tenemos eh, 3840, bueno está bien, eh, está en 4K el video y en cuanto al peso tenemos eh, 280 megabytes no olviden que este vídeo es corto, o sea que pesa mucho entonces y en velocidad de fotograma está en 60 como lo configuramos o sea que, o sea que la, la, la resolución está perfecta, entonces ahora vamos a reproducirlo. Como pueden ver, si ustedes miran eh, la resolución está perfecta, miren el, el, el, eh, eh, la configuración de la cabina eh, Miren cómo se ve todo, los, los detalles del espejo. En la resolución mejoró mucho. Y miren cómo se ven los autos desde de lejos. No se ven como unos pedazos de cartón como se suele ver en los videos. Y el GPS se ve también, se pueden notar los colores allá. Miren, allá puedo notar los colores. La resolución está perfecta. Entonces, es a eso eh, a que me refiero. En cuanto a la configuración De salida del video Eso ha sido todo por hoy, espero que les guste esta configuración Y espero que la pongan en práctica Chao, chao